Es para mí un honor poder estar aquí eh, inaugurando esta jornada, agradecer a Pierre, a Miguel Ángel eh, que la hayan organizado, a todos ustedes que estén hoy aquí. Creo que es una jornada muy interesante en la que podemos eh, intercambiar opiniones y reflexionar cómo, en cómo evolucionar hacia un nuevo modelo energético y hacer esa transición, transición energética que yo creo que es necesaria y que nosotros hemos desarrollado la herramienta del Plan Energético de la Región de Murcia, que está hecha para poder efectuar esa transición energética y combatir el cambio climático desde diferentes puntos de vista. Ahora luego os los pondré. Y simplemente yo me gustaría recalcar que estamos convencidos desde el Gobierno regional que la energía es un vector económico y que garantiza tanto la competitividad de los hogares como de la administración como de las industrias y que tenemos que trabajar entre todos para que los costes energéticos sean lo más económicos posibles analizando eh, los recursos existentes y las la, la madurez de, de, de esas tecnologías para poder hacer una transición energética del modelo que tenemos actualmente. Hay que evolucionar desde la, desde la generación centralizada hasta la generación distribuida de una forma inteligente, ver cómo se puede... Aprovechar lo que tenemos y evolucionar hacia unas energías más limpias y verdes que nos garanticen el suministro y nos permitan tener un acceso a la energía de forma sostenible y económica para todos los murcianos y en general para todos los españoles. Eh, yo simplemente me gustaría recalcar que desde la comunidad autónoma este año hemos puesto en marcha las ayudas del sector industrial y terciario con una dotación de cuatro millones y medio de euros, que se finalizó estas ayudas en el 17 de mayo, que se han solicitado ayudas por valor de nueve millones de euros, tanto en el sector de la eficiencia energética como en el de las energías renovables, que estamos muy contentos porque, porque la sociedad, las industrias, el sector terciario, pues hemos sido capaces de transmitir el mensaje y de que se comprenda y que se, eh, pues se agoten estos fondos. También comentar, tenemos eh, para la, en los próximos años, hasta el año 2020, más de 20 millones de euros para ejecutar en el sector industrial y terciario. No obstante, no nos olvidamos del sector residencial y de las familias. Con la, con la sentencia del Tribunal Constitucional de Cataluña, en el que dice que el autoconsumo compartido en las familias es posible, estamos interpretando legalmente esa sentencia para ver cómo podemos sacar partido a esta, esta nueva forma regulatoria, es decir, que ya no está prohibido que varias personas que viven, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, decidan instalar una instalación solar fotovoltaica en su cubierta y con ello reduzcan los consumos eléctricos asociados a pues las instalaciones comunes, como pueden ser pues las luces, los ascensores, las bombas de las puertas de los garajes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, bueno, que, que, que se abre una nueva etapa eh, que estamos en vías de solucionarlo. Yo creo, el Gobierno Central también nos ha manifestado que también va a ayudar al desarrollo del autoconsumo, porque el problema que tenían, que era un problema, pues se puede ver de diferentes formas. Económico, por lo visto ya se ha evolucionado en él y va a permitir que finalmente se pueda hacer esa transición de modelo energético. Y, ya, y nada más, yo creo que entre todos lo conseguiremos, esto no es una labor solo de la Administración, solo de la clase política, todos tenemos que empujar y entre todos yo creo que lo conseguiremos explicando las reglas del juego de forma clara, ayudando a que se desarrollen ese tipo de instalaciones y agilizando los plazos. Estamos trabajando también con las compañías distribuidoras para poder hacer un procedimiento claro y que no tengáis que recurrir a la dirección general cuando encontráis discrepancias, que esté todo blanco sobre negro y conozcamos las reglas del juego. Es el más importante nuestro modelo de gestión y uso de energía en los 50 años. Mayor sostenibilidad, más inversión, nuevas infraestructuras esenciales, mayor responsabilidad y menor impacto ambiental. Consensuado con la ciudadanía, el plan es una herramienta transversal destinada a transformar el uso energético en todos los ámbitos sociales. Industrial, residencial, doméstico, transportes, gestión de residuos y administraciones regionales y locales. Un esfuerzo de todos que logrará una región de Murcia más eficiente, limpia y productiva. Con 105 medidas consensuadas a lo largo de año y medio, hoy presentamos un plan participativo con por el cambio climático, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Con mejoras en la producción, incrementando el uso de energías alternativas que alcanzará el 10% del total en la región de Murcia. Con grandes inversiones en las infraestructuras de suministro, 124 millones de 388.350 euros de inversión que garantizarán la provisión energética presente y futura mejorando su eficiencia Una inversión de 47 millones de euros destinados a nuevas redes eléctricas inteligentes y nuevas subestaciones capaces de almacenar la producción de energía renovables Mejoras en la industria y el sector servicios con 28.230.500 euros de inversión destinados a mejorar la eficiencia energética y la implementación de fuentes renovables de energía. 71.143.414 euros de inversión en redes gasísticas para municipios que permitirán reducir el impacto energético de opciones menos limpias. En colaboración con la Dirección General de Agua, el Plan Energético mejorará la sostenibilidad y eficiencia del sector primario en nuestra región, con una inversión estimada de 33 millones de euros. Además, el plan contempla importantes mejoras en la eficiencia energética de los hogares, con una inversión sobre el 2017 de 9.300.000 euros para mejorar el uso energético de las viviendas de la región y un plan de gestión de residuos que logrará reducir en un 35% los residuos domésticos que acaban en el vertedero. Las administraciones públicas son fundamentales en este esfuerzo conjunto, por ello se destinará una inversión de 44 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la administración regional, además de 16.500.000 euros en el pacto de los alcaldes. ...una iniciativa con el propósito de modernizar energéticamente las administraciones locales. Una región más sostenible, con más recursos y una mayor eficiencia en su uso. Un esfuerzo conjunto de responsabilidad que nos asegura un mañana próspero y limpio. Energía responsable, energía sostenible. Plan energético de la región de Murcia. Dirección General de Energía. Actividad Industrial y Minería, Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Después de que hayáis visto el vídeo que resume bastante el plan energético, yo ahora simplemente... La ponencia de hoy es la región de Murcia frente a los desafíos energéticos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos energéticos de la región de Murcia? Eh, ¿cuál, ¿Qué herramienta tenemos para combatir y hacer la transición de, a este nuevo modelo energético? y al final pues he dejado unos retos y reflexiones que yo creo que son interesantes de ver cómo podemos evolucionar en este nuevo modelo que lo voy a dejar para luego cuando la discusión y unas conclusiones. Pues al final lo que tenemos que hacer si, nos, si miramos a nuestra región, a la región de Murcia, para saber cuáles son los desafíos que tenemos, pues analizamos cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Las, nosotros podemos ver, sobre todo en el foro que tenemos hoy aquí, pues la fortaleza es del recurso natural que disponemos y cómo poder sacarle partido, ¿no? Que es a través, pues el sol que tenemos y que nos va a garantizar el suministro energético, cómo poder sacarle partido y utilizarlo más y rentabilizar, pues los recursos que tenemos. Eh, en base a este, a este DAFO, de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, se elabora un plan energético que se, que se consensua con la ciudadanía, que se ha tardado un año y medio en realizar, que tuvo una fase de participación Primero a través de internet y luego en unas mesas de debate que muchos de los que estáis aquí participasteis, o algunos de vosotros. Y eso al final ha llegado, se consensuó, se presentó y se ha consolidado en el plan que se ha expuesto en el vídeo. Al final, el resumen es un plan energético con un presupuesto de 400 millones de euros de colaboración público-privada, que no es solamente la parte de la administración, hay una parte que hacen las distribuidoras tanto de gas como de energía eléctrica, que están incluidos en este plan. Del 2000 ...del 2016 al 2020 y la, el objetivo de este plan es consolidar, hacer la transición... ...hacia un nuevo modelo energético, incrementar radicalmente la presencia... ...de energías renovables en el mix de la energía de la región de Murcia... ...que veremos cuál es, es nuestra herramienta primordial para luchar... ...contra el cambio climático... Lo que queremos al final es tener unas fuentes de energía más limpias, sostenibles y seguras para nuestros hijos. Tenemos que mejorar la competitividad de nuestras empresas en los mercados globales, disminuyendo los costes energéticos que ellas tienen. Les permitirán competir a, un, a nivel global de una forma más productiva y luego reforzar el papel de la energía como un instrumento esencial del desarrollo económico. Nuestras viviendas, industrias y agricultura tendrán que ser incomparablemente más eficientes. Este plan energético es de todo el Gobierno regional, es una herramienta transversal, aunque se ha elaborado y se va a materializar su ejecución desde la Dirección General, no, no únicamente es de no es, es de todo el Gobierno y participa la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Transportes, la Dirección General de Medio Ambiente, eh, la Dirección General del Agua y el Instituto de Fomento. Los objetivos estratégicos y las metas que tenemos son los mismos que hay a nivel europeo y los mismos que hay a nivel nacional, que al final lo que tenemos que conseguir es garantizar el abastecimiento en condiciones de seguridad, tanto de suministro como jurídicas y de prevención, para no tener accidentes tienen que cumplir los reglamentos y ser seguras, y además tienen que tener calidad con las infraestructuras necesarias. El objetivo es que se planifique y que se desarrolle todo esto. ¿Cómo? ...además fomentando el ahorro y la eficiencia energética en todos los ámbitos. Es primordial que hagamos pedagogía en la energía... ...y que veamos cómo utilizar la energía de la forma más eficiente posible. Y luego fomentar el uso de fuentes de energía sostenibles... ...que garanticen la competitividad. Estos objetivos además se orientan hacia una economía circular de la energía... ...para intentar aprovechar al máximo estos consumos energéticos. Al final... Estos ejes se traducen en eficiencia energética en el sector industrial y terciario, en la agricultura, en la vivienda, en la administración local y regional y en, el sector, y en los residuos que eh, tenemos que revalorizar energéticamente. Las energías renovables también las tenemos que implantar en el sector industrial y terciario, la agricultura, la vivienda, la administración local y regional. Y para eso tenemos que facilitar las herramientas y establecer unas reglas del juego y procedimientos que sean claros, jurídicamente, estables que no cambien con el paso del tiempo y que tengamos las reglas del juego establecidas. Y para ello también tenemos que mantener unas infraestructuras que garanticen el suministro y es a través de la planificación energética con empresas eléctricas y gasistas. La planificación energética se aprueba con las empresas de electricidad anualmente en la dirección general y se analiza cómo está la red, eh, las subestaciones que hay que mejorar, las que no, ahora mismo conoceréis que se están sustituyendo todos los contadores por contadores inteligentes y que se está modernizando la, la, la red para poder saber exactamente por dónde va la energía y de esa forma disminuir las pérdidas. Al final tenemos un plan energético con 105 medidas, 105 acciones que son, eh, estamos ejecutando diversas de ellas, muchas de ellas en colaboración con vosotros. Ampier nos ayuda bastante, Estamos, hemos hecho varias reuniones de trabajo y evolucionamos con todos los actores implicados, porque al final, para poder poner en marcha este plan, no solo desde la dirección general, tenemos que entre todos poder conseguirlo. Se ha hecho foros en diferentes, en diferentes eh, eh, ambientes y con diferentes públicos y la verdad es que estamos evolucionando y poniendo en marcha bastantes actuaciones. Hay actuaciones para las empresas, hay actuaciones para las familias, hay actuaciones para la administración pública. Creemos y es primordial que la administración pública predique con el ejemplo. No podemos exigir a la ciudadanía cosas que nosotros como administración no somos capaces de cumplir. Con lo cual yo pienso y estoy convencida de que primero, si los ciudadanos ven que la administración cumple y que es ...está actuando en el en sentido, pues lo, lo se transmitirá a la sociedad. A su vez, pues tenemos acciones transversales como son las infraestructuras, pedagogía en la energía... ...impacto ambiental positivo y luego simplificación administrativa en la tramitación de estas instalaciones. El presupuesto total es de 400 millones de euros, no lo voy a detallar, si luego queréis... Eh, ...toda esta información está en la, en la página web, eh, podemos entrar en ellos. Fijándonos más en las energías renovables, en las energías alternativas, el porcentaje de energía primaria en la región... De de Murcia está en torno al 7,3% y de energía final en torno al 7%. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pues que ese porcentaje verde aumente. Como veis, el porcentaje de gas natural es ahora mismo un 47% en energía primaria, un 43% en energía final. En los productos petrolíferos, al tener las refinerías escombreras, tenemos un 31% y un 34% y luego tenemos eh, la electricidad por fuentes de energía eh, convencionales. Y luego tenemos la estimación de la distribución del consumo de energía final en la región de Murcia al horizonte 2020. El escenario tendencial nos dice que vamos a llegar al 10%, solo con las ayudas que estamos implantando y las medidas, pero nosotros lo que queremos, lo que nos gustaría, es llegar al 22%. Para ello, tendríamos que instalar el 50% de las instalaciones que se quedaron en cartera cuando llegó la crisis y se cambió la legislación, que suponen actualmente 1.700 megavatios. Comentar que sabéis que próximamente va a haber una segunda subasta de 3.000 megavatios. Eh, la primera eh, pues, competía neólica y fotovoltaica y, desgraciadamente, los adjudicatarios fueron todos eólicos. Nosotros hemos recurrido esas órdenes y esas hemos aposentado alegaciones, tanto a la orden como al Real Decreto y hemos pedido que, por favor, se discriminen de esos 3.000 megavatios que haya 2.250 megavatios que estén destinados a fotovoltaica o, si que se cambien las condiciones de descuentos máximos para que realmente estén compitiendo de una forma eh, en igualdad de condiciones. Eso así se lo hemos transmitido al Gobierno de España y esperamos Digamos que, bueno, pues que eh, sirva y que nos tengan en cuenta las alegaciones presentadas. En este momento, aún no teniendo en cuenta la subasta, tenemos en cartera y tramitando en la Dirección General 350 megavatios de proyectos de energía fotovoltaica, con lo cual pues vamos avanzando eh, y el sector se está reactivando. Los fondos propios que se están poniendo en acciones transversales eh, son los que aquí. Está el plan para la industria y el sector servicios, el plan para, de agricultura para las comunidades de regantes, el plan de vivienda que lleva la Dirección General de Vivienda, la revalorización de residuos que lleva la Dirección General de Medio Ambiente, el plan de eficiencia energética en los edificios de la Administración Regional que llevamos en la Dirección General, coordinados con la Dirección General de Patrimonio, y el plan para los ayuntamientos a través del Instituto de Fomento. Para poder saber si estamos haciendo bien las cosas o no, hemos puesto una serie de indicadores que nos van a permitir medirnos y ver si estamos evolucionando hacia eh, la meta del 2020 o si tenemos que cambiar las cosas. Eh, las acciones transversales ya las he comentado. Y, por último, para, eh, que tenemos, para no... Es... Ser, ...cumplir los tiempos establecidos, a mí me gustaría establecer una serie de reflexiones aquí al final. Pues el sistema eléctrico del futuro, ¿cómo, cómo, ¿cómo debe de ser? Pues yo creo que tiene que ser un sistema que responda a señales de eficiencia económica... ...tanto en inversiones como en la forma que se utilizan los recursos existentes... ...donde bajo las reglas de mercado se pueda competir con los recursos centralizados y distribuidos... ...puedan colaborar y competir en igualdad de condiciones... ...y las reformas que se plantean promuevan una participación activa de los consumidores en invertir y gestionar los recursos energéticos del futuro y encontrar un sistema eficiente de precios y cargos que valore la prestación y consumo de los diferentes servicios del sistema eléctrico. Tiene que haber una activación eficiente de los recursos con madurez tecnológica de forma no discriminatoria y tecnológicamente neutra. Es decir, yo creo que aquí en Murcia eh, hemos hecho un desarrollo los empresarios y eh, los productores de la tecnología de la energía solar fotovoltaica, muy elevado, se ha pagado un precio enorme, esta tecnología ahora tiene un precio muy competitivo, que ha sido gracias al esfuerzo que se ha hecho en, en, en su mayoría en esta región, y yo creo que debemos sacarle partido y tenemos que ver cómo reflexionar para poder integrar esas energías renovables dentro del sistema eléctrico y cada vez ser más competitivos. Tenemos que ver cómo hacer que esté la reserva de potencia necesaria para mantener el control de la frecuencia del sistema ante desequilibrios instantáneos entre generación y demanda. Tenemos que ver cómo inyectar las pequeñas eh, eh, generaciones distribuidas dentro del sistema eléctrico, donde vamos a hacer las mediciones, tener una red inteligente preparada para poder absorber este tipo de energías, tenemos que ver la ubicación de esta energía para que reducir al máximo las pérdidas ómnicas y las congestiones de las redes eléctricas. Autogenerar con electricidad, con energía verde. A lo mejor, desde el punto de vista, requiere una inversión más elevada, pero yo creo que estamos todos concienciados con el cambio climático y que, nos, y que nos compensa tener y saber que la energía que estamos utilizando es energía verde. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que trabajar en eso, analizar el ciclo de vida de todos los productos instalados y ver que cumplen todos los procedimientos y que realmente para su, su, su fabricación, se han seguido todas las normas y no se ha tirado energía al medio ambiente y la reducción y optimización del consumo a través de medidas de gestión de la demanda o la eficiencia energética. Ahora mismo estamos en un momento clave, yo creo que hay que reflexionar cómo hacemos esta integración porque si no tenemos el riesgo de que la gente se desconecte de la red y realmente eh, hay que reflexionar a los costes que hay en la factura eléctrica en cómo reducirlos, en cómo hacerla atractiva y en cómo ver cómo integrar todas las diferentes parámetros. No es una tarea fácil, pero yo creo que poco a poco y entre todos y con voluntad lo podremos lograr. Al final, finalmente tenemos este plan energético que nos va a ayudar a hacer la transición hacia un nuevo modelo. Es un plan que está vivo, no está cerrado, evoluciona continuamente, porque puede ser que haya cosas que no hayamos tenido en cuenta y que sean más interesantes de las que nosotros estamos aportando y estamos abiertos a todas las eh, reflexiones y aportaciones que nos hagan desde... Todos los ámbitos de la sociedad. Al final tenemos que hacer un medio ambiente, un sistema energético, una región que sea sostenible, respetuosa con el medio ambiente, en líneas con los objetivos europeos para la lucha contra el cambio climático que se acordaron en París. Eh, la semana que viene, una jornada a nivel europeo en la que se expondrá todo lo que se está haciendo en la región de Murcia, es un plan consensuado con los ciudadanos. Hay que garantizar las necesidades energéticas de nuestra región en condiciones de seguridad y de calidad, que se puedan desarrollar procesos productivos que no tengan microcortes y que no haga eso que nuestros productos sean menos competitivos, impulsar la expansión y el desarrollo de las fuentes de energía limpias, apostar por la eficiencia y la cultura del uso responsable de la energía, aumentar la gestión energética como vector fundamental de la economía de la región y por tanto como factor de competitividad de las empresas, es un plan integral para todos, empresas, ciudadanos, administración, transporte, es un reto es una oportunidad que lograremos entre todos, pero no es a corto plazo. Seguramente yo lo comparto con el equipo eh, excelente de funcionarios que está en la dirección general eh, trabajando conmigo y les digo que seguramente yo no, sea, yo no siga siendo directora cuando se consigan los objetivos, pero lo importante es lograrlos y que esto perdure en el tiempo y aportar las modificaciones para ir evolucionando y que esto se, se consolide y pensando en el futuro. Y al final, pues nada, región de Murcia sostenible energética en equipo, todos juntos y paso a paso una cosa detrás de la otra. Muchísimas gracias por vuestra atención.